Ustedes habrán visto en las redes sociales que hicimos una denuncia contra Maximiliano del Río, que es el vocal eh, por la comunidad. Eh, hicimos una denuncia pública y les queremos contar qué pasó. Eh, nuestra compañera Patricia Jure, que es secretaria de gremial, estaba en una reunión en una escuela, que eh, me van a recordar el CP2, eh, salió fuera a hacer eh, un, una entrevista telefónica, radial, que le estaban haciendo, y eh, este personaje nefasto, porque... Pensemos que él representa a la comunidad, es decir, a las familias, al estudiantado y a, y, y a los niños y a las niñas, es decir, a, la, a las mamás, a los papás, a toda la comunidad educativa. Él es el representante, la filmó sin su consentimiento, lo subió a su red personal de Instagram y le puso una canción que es muy agraviante. Es, eh, yo, eh, uno lo escucha realmente y no, no puede creer que con tanta impunidad eh, se maneje y que haga ese acto, digamos, de acoso hacia una compañera, además, los 12 puestos políticos sindicales, es decir, una, la compañera secretaria gremial y él como representante de la comunidad. Nosotros no lo habíamos visto porque no lo tenemos en red, no, no. y fueron compañeras de base que nos dijeron, miren lo que puso el vocal del Río en su Instagram eh, de la compañera secretaria gremial. Cuando vimos el video quedamos perplejas porque vimos el, el grado de agresividad, además de la canción, son esas canciones que están de moda ahora, que son agresivos contra la mujer, denigrantes. Entonces, discutimos mucho qué hacer porque, digamos, eh, primero tratamos de entender, nosotros la, la lógica, o sea, lo que entendemos es que tiene la impunidad del MPN, o sea, es la persona que está impulsando la reforma educativa junto con el gobierno, digamos, porque no, no, no, no entendemos eso de una práctica sindical. Entonces, resolvimos hacer una carta de documento eh, para que se retracte, para que dé explicaciones no respondió, no solamente no respondió, sino que hoy eh, impulsa una reunión junto a Marisa Belgrante, es decir, que ella está avalando esa situación, porque una cosa es que una persona lo haga y otra cosa distinta es que el resto diga eh, que se investigue esto, qué pasó, por lo menos nos pregunte, la comisión directiva provincial no nos ha llamado para decir qué pasó, qué fue, cómo ocurrió o pedirle disculpas a Patricia jóvenes sino que hoy impulsan una reunión juntos por la reforma educativa, así que nosotros vamos a pedir explicaciones al Consejo Provincial de Educación, porque creemos que estas prácticas hay que pararlas de forma colectiva, si tuviéramos el espacio en una asamblea, lo haríamos votar en una asamblea, nos agarra a fin de año, no queremos que pase así nomás, porque eh, nosotros repudiamos esa política de doble vara, ¿no? Es decir, la burocracia sindical, cuando un compañero levanta la voz o dice algo, sumario, lo no separan del cargo, lo corren, cuando es su propia fila... Lo esconden. y eso está mal, porque estas cosas que estamos debatiendo son producto de la lucha de las mujeres han muerto muchas mujeres, nos hemos movilizado son conquistas nuestras que estas cosas no pasen más entonces estamos en contra de que la burocracia sindical lo use con una doble moral para una cosa sí u otra no y esto, que es un hecho real que existió que hay pruebas, que está el video que lo publicó en su red personal no tiene ninguna consecuencia así que lo queríamos compartir acá para que ustedes sepan el accionar de este personaje de que es Maximiliano El Río, lamentablemente el vocal de la por la comunidad.